El amigo fiel ¿Será que él escucha de lejos el remos golpeando en el agua quebrando el silencio? ¿Será que él divisa la vieja canoa que solo es un punto en un río de sombras? Miro a la distancia y apenas diviso el los peleando la línea. Sin embargo, él mueve su colita inquieto, corre por la orilla apurando al tiempo las alas aquietan, hay paz y sosiego, y en último esfuerzo ya llega el costero. Saltando y saltando su amigo lo espera, le besa las manos y a las manos. A veces quisiera dejar a un costado las penas del alma, pasos cansados, y como el del viejo costero, ser toda alegría para los que quiera.